estaba yo pensando eh, que tal día como hoy hace un año me decidí hacer una prueba en youtube y en esta prueba he sacado algunas conclusiones que espero que veas en este vídeo porque creo que te pueden sorprender y además te pueden animar a estar en este canal eh, te explico algunos trucos y si te quedas hasta el final el truco definitivo para usar bien el canal en youtube no te lo pierdas tanto si eres persona empresa pequeña o empresa grande, los números que estoy viendo aquí no me fallan y YouTube es un excelente canal para un montón de cosas. Lo vemos aquí. En este canal que cre que creé o me puse en serio hace tal día como hoy exactamente un año. qué tal mi nombre es juanjo amengual y hace un año eh, aunque veas este vídeo en cualquier momento de tu existencia eh, pues me decidí a explotar el canal de youtube ¿Por qué lo hice muchos me lo preguntan no es por por otra cosa que por lo que os voy a contar aquí al final del capítulo os voy a ir desgranando lo que he descubierto del canal cómo es posible que el canal haya pasado de, de, de cero minutos vistos al día a más de mil visualizaciones al día que para una persona normal y corriente como yo sin ser sin querer ser un gran youtuber es muchos minutos mil muchas visualizaciones al día ¿por qué? el primer momento bueno pues eh, en primer lugar porque yo me dedico al marketing como sabéis soy marketer desde el año 88 y me gustaba me gusta mucho conocer los canales y no hay otra cosa mejor que ponerse con las manos en la masa a la hora de conocer cómo funciona exactamente un canal hoy puedo decir que lo conozco que sé posicionar que sé cómo funciona y que me equivocaría al decir que sería imposible para mí arrancar un canal y posicionarlo en menos de un año ¿por qué? porque me he puesto He hecho un vídeo cada día es trabajo sí pero el canal hay que conocerlo con las manos en la masa no se puede hablar de él sin haberse metido en harina y sin haber eh, mamado todo lo que cuentan los, los, los excelentes eh, youtubers como brian g johnson o, eh, o muchos otros o tom Nimin, por ejemplo que son los que habitualmente sigo pero hay mucho hay mucho contenido en la red para saber cómo funciona el canal y hay auténticos cracks hablaré al final de ello de los que yo he seguido y los que me han gustado por ejemplo romo alfons también es un, es un excelente bueno se aprende bastante de ellos eh, segundo porque me gusta contar cosas me gusta la comunicación ya sabéis que yo he estado pues alrededor de cinco años o seis en radio y considero que es un canal eh, muy importante en tercer lugar porque lo he hecho pues porque yo doy formación de marketing <risa> Y para mí ha sido un canal que ha sido muy fácil trabajar lo que yo, mis contenidos de marketing de la formación que doy y me ha sido fácil transmitir y implementar la formación que doy con estos vídeos que, que podéis ver en este canal en plandenfoque.com. y en último lugar para ayudar me ha gustado mucho ayudar a gente que he recibido comentarios y la verdad es que por todos lados me dicen, oye, he visto tu vídeo, gracias, o, o gente que no está de acuerdo simplemente, pero es un canal abierto, es una comunidad y eh, expones tu conocimiento y aprendes mucho más de lo que expones, como siempre. Eh, ¿Por qué he pasado de 0 a 1000 visualizaciones en un año? Y os lo voy a poner en la imagen. ¿Y cómo lo he hecho? Eh, mil visualizaciones al día son muchas pero si os hablo en minutos bueno los datos son todavía más importantes hay una cosa que, que quiero que tengáis en cuenta hay tres cosas de las que voy a hablar eh, por qué es necesario youtube eh, qué hay que hacer para usar bien el canal y, y que os pase lo que a mí en cierto sentido llegar a, a, a un posicionamiento y en tercer lugar, el, el porqué de la importancia de YouTube y el posicionar. ¿no? Yo cuando veo que en los últimos 28 días tengo 80.000 minutos de visualización y 30.000 visualizaciones, pues, y un cambio en el número de suscriptores de 224 personas al mes, a mí esto me indica que lo he estado haciendo regularmente bien. Dicho esto, entramos. ¿Por qué es necesario YouTube? ¿Por qué tienes que estar en YouTube? Primero, porque el contenido es el rey no hay tu tía el, el inbound es el rey si quieres saber incluso cómo manejo el contenido para sacar leads para empresas le puedes pulsar aquí arriba arriba del vídeo que es un cta un call to action pulsas arriba y te voy a dar algunos trucos sobre cómo captar leads, prospectos clientes en el caso de empresas no solamente de business to consumer también de business to business de empresas que venden a otras empresas cosa que es un es un sector difícil de llegar a la empresa industrial o que ofrece servicios a otras empresas en segundo lugar eh, es necesario porque youtube posiciona si tú hablas sobre una materia en youtube y acabas haciéndolo de manera regular insisto ya sabéis aquello que dijo aquel de que el éxito es un 2% de inteligencia y un 98% de persistencia algo que en este mundo multitask hay mucha gente que no lo ha entendido hay que persistir no rendirse como dijo Winston churchill never surrender nunca rendirse en eso consiste también youtube en tercer lugar o sea en primer lugar es porque el contenido es el rey en segundo lugar porque posiciona y cuando digo el contenido es el rey en tercer lugar el audiovisual cisco dice que el 80% de los contenidos ya son audiovisuales y lo van a ser todo entra por la vista y por el oído cada vez la gente lee menos pues has de estar, es necesario. Y en cuarto lugar, eh, porque es un repositorio de vídeos gratuito. Toda tu materia gráfica, toda tu materia de audio y de gráfica puede perfectamente guardarse en YouTube y ahí queda y además si lo etiquetas bien, posiciona, con lo cual malo no es. Y porque en quinto lugar es primo hermano de Google y cuando tú estás posicionando y haces tu trabajo bien hecho, os daré cuatro pistas ahora, Google te posiciona. Buscar, por ejemplo, en Google ahora mismo, si queréis, eh, cómo usar LinkedIn. Es muy posible que veáis mi vídeo de los primeros. Si estáis en España o si estáis en Latinoamérica, en, en lenguaje español, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo he conseguido? Es un vídeo que tiene prácticamente menos de un año. Pues a base de dar buen contenido, de etiquetar, y ahora os cuento el segundo punto de este vídeo, que es un poco el aniversario de mi presencia visual en YouTube, que como veis sigo ahí y pienso seguir con este experimento formando y, y creando nuevos contenidos diariamente qué hacer bueno en primer lugar lo que he dicho continuidad no vale hacer un vídeo y dejarlo y esperar que posicione y ser el rey del mambo ni esperar ser un youtuber como el rubius porque eso es, es otro cantar aunque es posible Sí, no es mi, mi objetivo pero podría ser el tuyo Continuidad es importante. Hacer buen material, crear buen material y perseverante. Uno al día, uno cada dos días, uno cada tres días, como mínimo uno a la semana. No hay más. Los minutos, cinco minutos. Más o menos la media. Cinco, seis, siete minutos. Si tienes que meter más, mételos. Yo al principio YouTube lo usaba como un canal de repositorio de mis podcasts. En Mallorca Podcast tengo podcasts en, en diversos canales, como son ibox como son um, itunes spotify o Spreaker y eh, a veces replicaba esos podcasts que a veces son de una hora porque eran ponencias o conferencias o cursos míos los replicaba en youtube pero es que la gente los está oyendo a través de ese canal pero lo suyo es verdad hay que decirlo que el consumidor de youtube es un consumidor muy rápido es un consumidor a la cart pero de 5 6 7 8 10 minutos si el contenido es bueno se lo van a tragar es más, hay contenido magnífico que son horas de duración y conferencias de TED, etcétera, etcétera. Mi consejo es que si puedes resumir siempre, muchísimo mejor. Hazlo simple, enfócate en un nicho concreto, en una necesidad concreta que te, que, te, que te vean. Es algo que yo achaco mal a mi canal porque yo hablo de marketing en general y quizás tendría que haberlo puesto por lo que veo en mi analítica enfocado a LinkedIn o a B2B, que es mi fuerte en marketing. Otro, otra importancia. ¿Cómo hacerlo? Estamos hablando en el segundo punto, etiquetarlo, simplemente. Eh, los vídeos se pueden etiquetar como si estuvieras dando pistas a, a YouTube, que de hecho se las das, sobre cuáles son, hasta 500 palabras puedes poner, cuáles son las palabras o frases mediante las cuales te pueden encontrar en ese vídeo. Etiquetar es importante, un titular atractivo es muy importante, por eso uso, yo uso mucho el cómo, porque atrae mucho usar emoticonos en el titular atrae mucho más y ahora hablaremos de un concepto que nosotros en marketing llamamos el clickbait que al final es hacer la carátula atractiva para que para conseguir más clics o sea hacer una carátula bien hecha atractiva que impacte sobre todo para los que van a verlo desde el móvil eh, es ganarse suscriptores y ganarse visualizaciones y eso para youtube es muy bueno youtube interpreta cada vez que tienes un porcentaje de clics más elevado que los demás y te posiciona muchísimo más arriba es una gran ventaja de youtube tú no tienes que hacer nada youtube te va poniendo y te va aconsejando tus vídeos dependiendo de lo bueno que sean y de la cantidad de gente que los haya clicado. por eso de la importancia de hacer una buenísima carátula una buenísima carátula significa que sea atractiva al clic porque cuando veas todos los vídeos aquí en desde el móvil habrá uno cuando busques cómo hacer según qué cosa o algo en concreto que te llamará más la atención por eso es bueno el clickbait o el arte de hacer que te cliquen más allá de todos los demás eh, otra, otra cosa importante, por pues si no tenéis un presupuesto, yo uso una Logitech normal, que es la que estoy, la que tengo en sobre mesa, pero estoy grabando habitualmente los que me veis a través de un móvil. Si veis los principios, la grabación es asquerosa, la, la calidad es muy mala, pero oye, eh, con cualquier móvil de un, última generación, de gama media, de gama incluso media baja, es suficiente una cosa importante es el micro yo uso un micro como veis aquí de sobremesa tengo aquí el, el pop lo veis aquí pero también eh, es bueno hoy en día si no hay mucho ruido usar el móvil y hacerlo a una distancia cerca para qué pues para que para que puedan veros y pues eh, haciendo simplemente poniendo la distancia así pues puedan ver un poco oír bien el, el, la distancia es suficiente como para que se oiga perfectamente lo que estáis comentando en el texto. con eso ya basta no hay que no hay que hacer muchas más cosas si tienes un trípode que no se mueve tienes un es necesario pero eso son dos tonterías lo importante es eh, poner manos en la masa y poner las manos en la masa y arrancar y no cejar en el empeño ese es mi consejo y ahora sí el tercer y última etiqueta es el, el, el, las otras tres cosas que para mí son importantes en youtube y es que en youtube tú puedes contar historias puedes contar historias en las cuales eh, cuentes un problema cuentes la necesidad y tú te erijas en solucionador de esa necesidad en cualquier caso es un canal también de venta ya sabéis que no se puede clicar en muchos sitios y, pero sí se puede clicar, como podéis ver en la descripción del programa, ahí, de la descripción de este vídeo, se puede clicar en los comentarios, entonces se pueden poner eh, URLs o direcciones clicables, con lo cual también es un buen canal de e-commerce. Eh, es un buen canal para coger el vídeo que has hecho y embeberlo, o sea, el código del canal, ponerlo en tu web. corporativa o no y hacer vídeos de empresa y colgarlo desde ahí sin que consuma recursos de tu propia web además de estar posicionando y es un buen canal para hacer promociones y publicidad. Las campañas hechas en YouTube, insisto, promocionar vídeos en YouTube a mí me cuesta la, la visualización, pero muy poco, un céntimo que visualicen. Depende de, de cómo lo hagas, pero promocionar vídeos en YouTube o hacer campañas en YouTube es. Tiene un ratio. Perdón, siempre hablo Klingón. Tiene un, un beneficio brutal. En cuanto a inversión y resultado final. Bueno, pues hasta aquí mi experiencia del porqué este año en YouTube. Eh, también es verdad que hay que tener vergüenza y mmm, poner la cara. A veces la cara no es buena, lo reconozco, a veces eh, la luz no es buena, a veces el sonido no es bueno, pero no cejéis: mejorad, cogerle el tranquillo y dar contenido de calidad, porque como decía al principio, hoy más que nunca, y sobre todo visualmente, el contenido es el rey. Hasta aquí puedo leer y hasta aquí puedo contar. Bueno, amigos, gracias por seguirme. Ya sabéis que en Plan de Enfoque.com po podéis eh, seguir en estos vídeos si tocáis la campanilla, uh, os suscribís, podéis, o se si os avisa de cuando hay un vídeo nuevo. Seguiré hablando de marketing y de otras cosas, incluso con mi perro, aquí en este canal que hoy cumple un añito, y la verdad es que me ha enseñado mucho. Y además me ha aportado muchísimo más eso sí hay que currárselo gratis hoy como nunca no hay nada nos vemos en el próximo vídeo acuérdate que al final hay dos vídeos que te recomiendo no te pierdas hasta el próximo un saludo mucha suerte y mucho youtube nos vemos en el próximo canal y en el próximo youtube